¿Qué pasa, gentuza? Estamos en un nuevo vídeo hoy, más que importante. Ya lo habréis visto en el título, 10 tips, vale, 10 consejos, 10 cosas que me están sirviendo a mí en los ranques de Valorant para que intentéis exprimir vuestro nivel como equipo al máximo posible. Vaya golpe le dado. primer punto que sabrá ya casi todo el mundo, yo creo, es intenta jugar pre ¿vale? Intenta jugar con 5 jugadores que conozcas intenta eh, que el equipo esté compenetrado, que tengáis cada uno un rol y un personaje y no intente jugar solo Q, porque yo es el experimento que estoy haciendo, a ver hasta dónde llego jugando solo Q y lo máximo que llevo, que, que llevo de momento es Oro 3, no paso de Oro 3, ¿sí? con solo, porque es muy difícil la cantidad de gilipollas, con perdón, que hay en el arranque de Valorant. Os dejará a lo mejor ahora un clip y todo. ¿Crees que no lo know ¿Puedo sin dinero? money? no que un gran no que no te ¡No te ¡No te ¡No te ¡No te ¡No te ¡No te ¡No te ¡No te ¡No ¡No te ¡No ¡No te ¡No te ¡No te ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No ¡No un humos y un cámaras o un soba ¿vale? ¿Por qué? Porque tenéis una persona que gilea Una persona que saca frags o saca kills a montones Una persona que cubre eh, Entradas cuando defendéis O cubre sitios Donde os pueden matar cuando están atacando O Y también tenéis una persona que puede Poner cámaras, puede visualizar enemigos Cuando ya no les ven, puede reconocer zonas Vale, y luego el quinto jugador Ya es, yo creo que, lo que vosotros queráis ¿Vale? A mí me gusta tener dos humos porque podéis poner cuatro humos en la bomba para entrar O cuatro humos en la bomba para defender Vosotros ya tenéis que tener con vuestra premade Pensar cada rol que vais a usar eh, cada jugador Elegiros un personaje y lanzar partida Ya tenéis dos puntos de 10 completados Usar, ¿vale? Eh, cuando yo, ya sabéis qué rol he dicho, por ejemplo A mí me gusta utilizar o healer o duelista ¿vale? ¿Por qué me gusta la healer? Porque es un personaje muy defensivo ¿Qué suena? Hola What the fuck me gusta la healer porque es muy defensivo y me gusta las duelistas porque cuando llevo mucho tiempo jugando defensivo paso a jugar atacante, ¿vale? Pero tenéis que pensar el rol que tenéis, o sea, si tú eres una healer no puedes jugar atacante, si eres una healer no puedes jugar en bomba sola, porque tu función es gilear ¿a quién vas a gilear sola? ¿Entendéis? Tenéis que pensar cada uno, vuestro personaje, y decir, vale, mi personaje tiene estas habilidades, estas habilidades sirven para... Pam, pam, pam Y me van a servir en el equipo para Pam, pam, pam Vale, mi función es esta Entendéis, ¿no? Por ejemplo Yo tengo estas habilidades Muro, rentizador, dar vida y revivir Vale eh, Mi función va a ser gilear a los enemigos Y frenar a la gente que intente entrar en bomba cuando defiendo O cubrir zonas cuando ataque Vale Mi rol es defensivo Porque yo tengo que estar gileando y frenando a la gente No voy a ir a atacarles Voy a hacer un ejemplo, me entran por ahí, estoy yo con un chaval en A, veo que me entran, en vez de ponerme a intentar sacar frags, a lo mejor intento hacerme una kill y cuando me entre el segundo ya lanzo a muro, lanzo el me tiro para atrás y digo a la gente, eh chaval, rotar que, que me entran en A. Si yo tengo un tío ahí, a lo mejor le gileo, si no quita vida, vale. Se entiende, ¿no? Hay que pensar cada rol que tenemos. Un punto, la comunicación. La comunicación es lo más importante en este tipo de juegos, Counter, LOL, Valorant, Dota, to todo tipo de juegos de equipo, Comunicación. Esto no es Fortnite, ¿vale? En el Fortnite hace falta comunicación, pero no es una no es como Fortnite. Esto es un juego mucho más táctico, mucho más rápido, pueden pasar muchas más cosas en menos tiempo, hay habilidades. Tienes que tener muchísima comunicación, por eso vuelvo al punto uno, hay que jugar primate. Si juegas solo queue es muy difícil tener esa comunicación con alguien o con el equipo, porque pasan un poco de todo, ¿vale? O sea, tenéis que tener una comunicación pensar que cada call es importante O sea, tú estás escuchando un mosquito cruzando por aguas Y tú dilo, hay un mosquito en aguas, ¿vale? Todo lo tenéis que decir Porque es información para el equipo se sitúe sitúe enemigos Por ejemplo, hay uno en B, B a dos Hay uno en medio, B a uno Hay uno en A en... Escucho a uno por aquí Y yo estoy aquí, escucho en uno en aguas Si todo el mundo da nuestro call Acabamos de decir dónde está cada miembro del equipo Sabemos dónde están todos podemos posicionarnos para defenderlos siguiente punto, el quinto ya vamos este es muy importante para que lo entendáis todos, es el sistema de elo que hay en este juego o qué cuenta más, qué cuenta menos para subir de rangos, lo que cuenta más, lo primero está claro que es las victorias, o sea, si pierdes no vas a subir rango, es muy difícil subir rangos si pierdes yo creo que imposible, y lo segundo tenéis que hacer un buen KD, o sea vale, sí que vas a subir menos rango, pero podías subir mucho más si te haces un KD eh, por encima de lo normal, ¿vale? No vale casi de nada quedar dos 20 y ganar la partida. Si haces 22 vas a subir rango casi 100% si ganas una partida de paliza. También... Está claro, aunque esto lo diré en otro punto luego Las rondas, hay que tener muy en cuenta las rondas Pero lo más importante tenéis que tener claro que ganar es que jugar safe, jugar tranquilo, Jugar cómodos, pero jugar más que nada Ganar, no importa hacerse clips No importa hacerse muchísimas bajas Siguiente punto, vamos a hablar de la defensa La defensa es muy clara, es que el mismo nombre Lo indica y hay mucha gente que no lo entiende Y más aún cuando juegas solo con Giris y tal eh, La defensa es defender, no es atacar No tienes que rusear. entiendo que una ronda de elo Aunque eso vendrá ahora, de eco perdón que eso vendrá también en otro punto de juego eh, Tengas que atacar, pero Tío, si has comprado, te has gastado 5000 de, de dinero Como se llama aquí, 5000 de estos points O como se llamen ¿Qué quieres hacer? ¿Rusear para perder los instants? O sea, es una gilipollez Intenta aguantar el tiempo lo máximo posible Ellos tienen 2 o 3 minutos para plantarte la bomba Tú tienes 2 o 3 minutos para hacerlo Lo más difícil posible, llegar a la bomba De nada, ¿sabes? O sea, es una gilipollez Tú puedes... Yo puedo aguantar aquí un minuto lanzándole mierdas a los que intenten entrar por A Te lanzo el muro, tardan esto en romperlo a lo mejor 20 segundos Porque no van a querer entrar a golpe Me lanzan eso 20 segundos y les lanzo yo esto, venga, entra, majo va a intentar entrar, sí, pero a lo mejor yo tengo uno puesto al fondo de A Y yo estoy aquí, podemos sacar kills su Siguen subiendo, bueno, pues te lanzo otro Sigo para atrás, ya han pasado por lo menos un minuto y ya han llegado todo mi equipo A, ¿sabes? O sea, no, no tienes que jugar atacantes porque es de subnormales, con perdón Pero es que es de subnormales, chavales Tenéis que jugar el tiempo, tenéis el tiempo para algo Y sois defensores, vosotros no tenéis que plantar la bomba Vosotros tenéis que matar a los que lo intentan plantar Ellos lo tienen difícil, no vosotros ¿Vale? Ya he dicho, la defensa lo que es importante Ya he dicho el punto de jugar el tiempo Ahora vamos al punto de ataque Cuando ataquéis, tampoco tenéis que ir corriendo Tenéis tiempo, ¿vale? Pero el tiempo no es corto Tenéis tres minutos para pagar una estrategia Para ir a una bomba, para cambiar de bomba Tenéis tiempo para todo. Vosotros tenéis que tener claro que el tiempo corre a su favor, a, a, a favor de los CTs. Pero que, que, que no os corre prisa, ¿no? No tenéis que entrar ruseando todas las rondas. Está claro que hay rondas que hay que rusear en el equipo CT o el equipo terrorista. Pero no todas, ¿vale? Tenéis que jugar más tranquilo. Porque hay gente muy estúpida, que, que la veo yo, que jugando terrorista quiere entrar a la bomba de golpe y le da igual que haya 5 en la bomba En vez de derrotar a B, que no hay nadie. Dices, no, ah, que hemos venido a... A, no nos vamos de A. Tío, tío, hermano, dar una vuelta, llegas a B, a lo mejor hay dos menos, se entiende, ¿no? O sea, tenéis tiempo para todo, tenéis que hablar mucho, ya lo he dicho mucho antes, pero es que lo más importante de esto, que es las rondas, lo que he dicho antes, muy importante las rondas, no es lo mismo que te ganen 13-1 a 13-12, lo digo y parece evidente, pero es que no sabéis lo importante que es en el sistema de rankings, o sea... El Elo cuenta a través de las rondas y de la victoria o de la derrota. O sea, lo primero son las rondas que metéis, la victoria o la derrota, y lo segundo, las rondas que metéis, y lo tercero, vuestro KD ya. O sea, ¿entendéis lo que me refiero, no? Que lo he dicho antes mal en el sistema de Elo, pero es que lo miro de nuevo y pone eso en Reddit. Entonces, es tan claro como que cuanta más rondas metáis, menos vas a bajar de rango si perdéis, o más vais a subir de rango si ganáis. O sea, me he explicado bien, creo, ¿no? O sea, que tenéis que tener a toda costa que cada ronda es la última. Eso lo hay que pensar, esta ronda es la última, hay que ganarla, esta ronda es la última, hay que ganarla Menos la ronda de economía, de eco, que decís, venga, pues vamos a quitar todas las armas posibles para ganar la siguiente ronda ¿Vale? ¿Se ha entendido, no? La economía, tenéis que tenerla muy en cuenta, no vale que uno haya hecho eco en un equipo, otro no, otro sí, otro no, no Si hacéis eco, eco, ¿vale? ¿Entendéis? Al igual que si hay que forzar, se fuerza, pero no, no compréis cada uno por vuestro lado, no me compréis tres aguapes no, no hay que gastar tanto dinero eh, Comprar habilidades cuando sean necesarias. Yo por ejemplo primera ronda, cuando llevo healer, compro solo habilidades. ¿Por qué? Porque con las habilidades que tengo puedo parar una bomba yo solo. no entran aquí y mira qué fácil es. Me lanzo un orbe ahí, les le, le, le, le pongo lento, le lanzo un muro ahí cuando me rompen el muro otro, otro orbe ahí. Me roto ya todos para acá, ¿sabes? O sea, hay jugadores que tenéis que tener en cuenta que es más recomendable comprar habilidades que las armas. Porque son una puñetera locura. Pero eso, tenéis que tener muy en cuenta que hay que tener rondas de eco siempre, a no ser que estéis dando una paliza, hay que comprar bien, tenéis que dropear para que el equipo esté más o menos igualado de dinero. Aparte tenéis una cosa muy buena, aunque aquí como estoy en partida privada no sale, que es que te pone cuánto dinero vas a tener la próxima ronda. Yo intentaría no bajar ninguna ronda de 2.000, cuando hagáis una eco es porque vais por debajo de, de 3.000 diría yo, no, con 3.000 yo haría eco ya, con 4.500 no haría eco. A partir de 4.500 para abajo hago eco, hago una eco. Prefiero tener 5.000 de pasta Y asegurarme que la siguiente ronda Aunque la pierda voy a tener 6.000, 7.000 Que jugármela a tener 3.000 Y poder comprar solo el arma sin ninguna habilidad Entendéis, ¿no? Pero eso es la selección del equipo y de la primate Pero por eso hay que tener comunicación, gente Comunicación Lo más importante del juego, chicos Así que nada un besazo a todos, espero que os hayan servido, sé que no soy el puto amo explicando, ni soy el puto amo haciendo tutoriales, pero me apetece explicaros un poco la visión que tengo yo sobre la arranque, la visión que tengo yo sobre el juego, cómo jugarlo, y si os sirve de ayuda, pues decídmelo en los comentarios o algo, porque me sentiré muy muy agradecido de que os haya ayudado en algo, ¿sabes? Que ya sé que no soy el puto amo jugando, pero yo intento daros los mejores consejos que pueda. Así que nada, dejar un like, suscribiros, comentar abajo si queréis más vídeos de este tipo, y nos vemos en el próximo vídeo.